Listo, ahí está. Buenas, buenas. Hoy vamos a hacer un video para los que no tienen ni idea de electricidad, ni la más mínima, ni tienen por qué tenerla tampoco. ¿Cómo cambiamos una lámpara? Vamos a dar una serie de consejos para que sea fácil y que no sea peligroso. Uno de los primeros consejos que les puedo llegar a dar es, vamos a instalar en todos los lugares que se pueda, un plafón o un spot doble. ¿Para qué doble? Cuando una lámpara se me quema, la otra me da tiempo a poder hacer el cambio de lámpara al otro día, con luz. Fundamental para los que no tienen mucha idea de nada, cortamos la llave general de la casa, dejamos todo cortado, no corremos ningún riesgo. Fundamental, ante todo, seguridad. Cuando tenemos que cortar la alimentación lo primero que vamos a hacer es probar el disyuntor. Apretamos el testeo, cortamos los dos circuitos o la cantidad que tengamos y listo. Una vez que cortamos todo tenemos que sacar esta lámpara. Lo primero que solemos hacer es agarrarla de acá, no tenemos que agarrarla de ahí porque esa parte es de vidrio y se puede romper y nos podemos cortar. Si yo acá ahora empiezo a girar de esta parte vamos a ver que se me está girando todo el portalámpara. El problema les muestro tenemos el problema acá en este portalámpara que está suelto suelen soltarse la parte de atrás los portalámparas entonces hay que meter la mano tener el portalámpara repito todo cortado ¿eh? y agarramos de la parte de atrás del portalámpara y desenroscamos desde el cuerpo de esa manera sacamos la lámpara de este tipo que son las fluorescentes, que ya no se usan más vamos a reemplazarla por una lámpara LED para poner la lámpara nueva este tipo de lámpara LED agarramos el portalámpara en este caso voy a tener que bajar el artefacto porque está suelto el portalámpara y me va a quedar la lámpara colgando pero eso es para otro capítulo lo que les quería mostrar simplemente era cómo hacemos para reemplazar la lámpara volvemos a ponerla en el lámpara y listo, vamos a dar la alimentación y volvemos a conectar, ahora con la lámpara cambiada levantamos la alimentación, un circuito, otro circuito, ya tenemos tensión nuevamente, con la alimentación puesta vemos que funciona. Simplemente este video es para darle una serie de tips para trabajar con seguridad a la hora de cambiar una lámpara. Espero que les haya gustado.